¿Cuántas veces en tu vida te has sentido limitado por algo? No dejes que nada te condicione. Y aunque elegir el camino correcto no lo es todo. Ven más allá y deshacía lo establecido. El resultado depende de ti. A veces las soluciones están al alcance de la mano. Cuida de ti y de tus seres queridos. Haz del bienestar tu modo de vida. Econexo. Haz que tus decisiones cuenten.